Leones, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo, de nuevo En Jody 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. De nuevo Porque ahora vamos a ser El final, pero eso No sé, pero creo que va a tardar No, no creo que tarde Y no sé Para Para dejar la gente voy a como a, a Dejar que me maten En la noche 6 y cuando cuando me dé cuenta de que me mate No sé si es lo más rápido Así que cuando me maten Pues entonces lo... Uh, eh, voy a poner el vídeo Y voy a dejar que me maten y voy a poner... Eh, en el momento que me maten Vale Allí va Vale Bonnie acaba de aparecer Y me va a matar Pronto eh No le voy a dar porque entonces no me va a matar Y eso es lo malo Voy a dejar que me maten Vale, ahí está. Me ha matado Bonnie. Yo soy porque es el primero que ha aparecido. Así que ahora... Vale, ya se en el minijuego. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ir por aquí abajo, a ver. Por aquí, aquí. Me caigo, vale. Ahora, por aquí. No, ¿eh? sí, sí, sí. Es que me estoy confundiendo. Hay varios sitios. Y si te caes no pasa nada porque... Eh, siempre hay cosas en cada sitio y aquí hay hamburguesas nueve hamburguesas aunque salga como una este vídeo va a ser corto porque eso va a ser muy fácil vale así que bueno vamos a, a darle a los cada niño que son nueve parece, eh, le damos a eh cerca de los niños y le damos una hamburguesa y como que se ponen felices y hay que dársela a todos y después os diré lo que hay que hacer de... Primero voy a enseñar dónde están todos los niños A ver, había uno aquí también uh, A ver... Faltan seis Porque ahí sale así hamburguesas de los seis niños que faltan Dos minutos ya Y eso... Creo que va a durar unos diez minutos ese vídeo Va a ser un poco corto y no sé si va a ser... Como... Va a pare... No sé si va a quedar bien, pero... Porque es... Pero es un tutorial también, o sea que eso a lo mejor será bien a las personas que quieren pasarse el juego en el final, en el final como verdadero. Ahora. A ver, ya tenemos ahí una hamburguesa. Aquí es la del principio, creo. Sí, aquí es donde empecé. Ahora, después volví por aquí. ese niño, es el que yo siempre decía que era súper pesadilla. He vuelto. Ay, no... La lia, la lia, la liado Ahora se va a quitar la música. Y bueno, creo que la liado porque ahora no voy a poder darle a un niño una hamburguesa. Es que, tío, se me había olvidado. Creo que eh, encima se quita la música. Es que hay que ir en ese, en ese sitio, pero cuando sea. Es que ahora no era, tío. Ah. Pues nada, tengo que salirme y volver a dejar que me mate. Vale, se supone que ya George y Bonnie... Bueno, Bueno, mira, no me ha da dado tiempo ni de decir nada. George es más rápido que Bonnie, ¿eh? Vale. Ya volvemos al minijuego y esta vez no vamos a ir a ese sitio. Vamos a hacer lo mismo, voy a coger las nuevas hamburguesas. Ya pasó el vídeo, está eh, cuando de... Con... Vale, ya estamos aquí con la nueva hamburguesa, vamos a dársela a los niños esta vez no voy a el vídeo porque a lo mejor dura muy poco Así que voy a darle a los niños, que había, a ver Les he dado sin querer la W para saltar en vez de la E para dar la hamburguesa Y no voy a ir por ahí porque creo que por ahí es donde estaba la oscuridad esa oscu Eso sería oscuro eh. Y no voy a ir porque todavía no hay que ser eso. O sea que voy no, a intentar de no equivocarme. A ver, esta vez. A ver, ya están cuatro. A ver. Ah, mira, aquí había. Ahí arriba, sí. Sí, sí, sí, aquí hay. A ver, no me puedo mover. De repente no me había dejado de mover nada. Qué extraño. ¡Ah, mira! Aquí hay otro niño. ¡Faltan dos! ¿Dónde están los últimos niños? ¡Ahí hay uno! ¡A por él! Y se supone que aquí había el último. ¡Sí! Vale, ahora, después de esto ya hemos conseguido darle a todos los niños la hamburguesa. Después de esto, vamos a volver al sitio donde estaban las hamburguesas. Que hay una hamburguesa especial. Y hay que, bueno, pues, conseguirla. Vamos a ir hasta la hamburguesa. A ver... La hamburguesa estaba aquí, ¿no? ¡Sí! La hamburguesa especial. Y esta hamburguesa hay que ir a la zona como oscura. Y, pues, bueno, tenemos como que hacer una cosa. Que se va a ser lo que yo voy a decir que va a ser esta. Voy a ir a zona oscura. Esta. Y ahora tengo como que ir... a Más adelante. Tengo que ir muy adelante. Lo más adelante que pueda. Aquí. Si no tuviera hamburguesas como que no me dejaría entrar. Y en este momento es cuando me consigo afinar. Pero que es como... En este momento como que hay una niña llorando. Y de repente ve a Jory va hacia él eh, y le abraza pero de pronto viene como un hombre en morado que le atrapa y ahora sale esto de esta, de esta máquina de videojuegos y ahí se acaba. Aquí no sale nada sobre Jolly 3, ni nada, solo sale lo de los créditos. Bueno, pues ha sido... Eh, eh, eh, este vídeo ha sido muy corto y no sé si le va a gustar a la gente porque ha sido solo de, como un tutorial. Y no sé, eh, no sé si le va a gustar a la gente porque ya encima ese, eso ya lo veía a la gente antes. Y no sé si le van a dar like o dislike a estos vídeos. Yo espero que los vean a ver pues nada, aquí están los créditos de antes a ver las texturas de texturas.com hay una página que hace pues nada esto ha sido el final de, de, del juego o sea, ya está aquí el final verdadero En la Freddy es... de Skog... Causo Ah, vale, que hay un juego que es que... Ah, vale, que estos son como fan games Uno... como juegos de, de fans creados por fans, y sí, de... <risa> Sobre un juego que era... Freddy, final Fantasy Freddy y que ese fue como el juego es el fin esto es lo mismo pero ahora pasa algo pasa algo y es lo de Jordi aparece otra vez Jordi pero esta vez es distinto observa Jordi no está con los ojos iluminados y final verdadero os lo había dicho, es un final muy fácil. Mientras que el malo, el final malo tienes que pasarte la noche sé, 5, el 6. Y eso cuesta la vida. A ver, espero que os haya gustado este vídeo. Darle like, suscribiros. Y pues hasta la próxima.